Fondo Común Diocesano. ¿Querés colaborar vía web? Ingresa a colecta.icm.org.uy. Cliqueá en el botón de aportar. Luego selecciona el monto que prefieras. Podrás elegir entre las siguientes formas de pago. A través de tu cuenta de Mercado Pago, ingresando los datos de tu tarjeta de débito o crédito o por redes de cobranza Habitat y Red Pago. Queremos estar aún más cerca de aquellos hermanos que nos necesitan. Juntos Podemos, Fondo Común Diocesano. Un mensaje de Iglesia Católica Montevideo.